Hola, soy Chepe Carlos de ALSLB. Se acaba de comprar un nuevo arduino, pero no se funciona en Linux porque no aparece el puerto. No te preocupes, en este video veremos cómo instalarlo correctamente para que puedas usarlo en cualquier sistema basado en Debian. Ubuntu, Linux Mint y cualquier otro sistema similar. Empecemos con este video. definamos por qué es el problema, porque no aparece en el Arduino IDE por defecto. Cuando hace un sistema operativo, la, los que crean el sistema operativo toman diferentes decisiones de quién tiene permiso hacer diferentes cosas. Se dan cuenta, usted tiene permiso de ver sus imágenes y sus fotos, pero no las del administrador. Igual pasa con las comunicaciones de los puertos o periféricos. Hay un usuario especial para montar los CDs o las USB y después se los pasan a ustedes como usuario normal. Los creadores de Debian han tomado en cuenta que consideran que es mala idea que un usuario normal el puerto serial o el que mostrar por por lo cual es necesario añadirnos esos permisos veremos hoy cómo se instala paso por paso para tener sus permisos y que usted lo pueda hacer de manera tranquila primero que necesitamos bajar el programa o el software de arduino y después puede programar Arduino. no recomiendo utilizar el repositorio porque en este momento es muy pero muy, muy antiguo y tendrá un montón de problemas con él y no es compatible con nuevas placas que van saliendo por lo cual nos vamos a la página de Arduino.cc vamos a software, download esto nos va a ayudar a la página de descarga le damos un poquito para abajo y aquí está el Arduino IDE hay diferentes opciones de descarga que nos dan para poder trabajar tomen en cuenta que tienen que saber qué arquitectura usa el sistema operativo 32, 64, posiblemente lo más común ahorita es 64 bits y si es un RM, por decirlo un Raspberry Pi pueden bajar de Raspberry Pi. En mi caso 64 porque voy a bajar de 64 bits. No de clip. Me pregunta si hay una donación, por favor apoyen el proyecto Linux, nosotros también ya hemos apoyado anteriormente. Pero no quieren donar, solamente en delen solo bajar o solo descargar. Les va a dar el comprimido, por lo cual tienen que descargarlo en una carpeta que ustedes sean. Vamos a descargarlo en nuestra carpeta home o carpeta de usuario, para que nos sirva más fácil los siguientes pasos. Recuerden que Arduino se actualiza muy seguido y muy frecuente Por lo cual recomiendo cada tantos meses Si hay una versión nueva de Arduino con cosas más nuevas e interesantes El Arduino es un poquito grande porque tiene que esperar un poquito para que se descargue correctamente Algunos centímetros más tarde. Después que lo haya descargado vamos donde él y lo descomprimimos Aquí lo tengo, lo descomprimo Unos momentos después. después de haberlo descomprimido nos va a crear un folder con el nombre de Arduino y la versión en mi caso dice Arduino 1.8.7, que la versión actual. Si entramos acá, encontramos diferentes archivos. Podemos ejecutar perfectamente que dice Arduino que es ejecutarle para que funcione. Pero tenemos unos cuantos archivos que son muy interesantes acá. Que se Install y se Install Linux. Eso vamos ahorita a ejecutar. Muchos sistemas operativos Linux, Ubuntu, Debian no se pueden dejar doble clic para ejecutar automáticamente, por lo cual lo haremos vía consola. Abramos la terminal con Control Alt. -t. Mi terminal tiene la el letra un poquito más grande porque es fácil poder verla para todos. ¿Dónde hemos comprimido esto? Dentro de Autofolder porque sabemos que está aquí adentro. Si no le CD, Arduino y automáticamente me completa el nombre. Recuerden darle doble tab para que autocomplete. No, y nos agitamos, le damos Enter. Veamos que están adentro, ls-l para ver archivos. Tenemos un archivo muy importante aquí que tenemos que ejecutar para que esto funcione de manera correcta. Tenemos tres que, que vamos a utilizar en esta ocasión: uno es install.h, install.h. Arduino-linux.setup.h y desinstalar por si ustedes desean borrar o quitar Arduino del sistema operativo. ¿Cómo se ejecuta esto? Para ejecutarlo es necesario poner el operador punto .pleca seguido por el nombre. Vamos a empezar ahorita con Arduino-linux. Nos va a dar un error. ¿Qué es este pequeño error? Dice que es necesario para ejecutarlo.pleca Arduino-linux-pleca setup espacio user o usuario, vamos a escribir ese comando ¿Qué es esto de user? es el nombre de tu usuario, en mi caso mi usuario se llama a chepecarlo y eso se va a cambiar automáticamente le damos enter no va a pedir permiso de administrador porque va a agregar nuestro usuario a los grupos necesarios para poder controlar arduinos tranquilamente voy a dar mi contraseña, Eso tardará unos momentos mientras hace el script Pues mi contraseña ahí empezó y ahí empezó a hacer todo este tipo de cosas, pero ¿Qué hizo? Si abrimos un editor de texto que tenemos a la mano, podemos ver que hace diferentes comandos automáticamente. Veamos lo más importante que son estos de acá. Añade nuestro usuario a los diferentes grupos que administran los puertos USB. A dialogout, a TTY, UUCP y a diferentes grupos para que estemos seguros que tengamos permiso de controlar nuestro Arduino de manera más eficiente. Por lo cual, si ustedes no quieren ejecutar este script, lo único que tiene que hacer es ejecutar todos estos comandos con el nombre de su usuario también hacemos cuantas cosas para verificar que todo esté bien y ese es el script primero para activar nuestros permisos qué hay que hacer? reiniciar la máquina en la siguiente boteada ya va a encontrar los puertos correctamente para poder trabajar qué necesitamos hacer después el de instalar que es punto .pleca install qué hace punto pleca install? añade al Arduino IDE a nuestra lista de programas que vamos a utilizar en nuestros menú desplegables entonces enter ahorita ya añadió Arduino IDE a nuestro listo de programa. Si lo doy menú no, para mi caso, busco Arduino, ya aparece ahí el Arduino IDE que traemos de instalar nosotros. Si en un momento yo quisiera borrarlo, es punto pleca, un install o desquitarlo y automáticamente lo quitará. Y ya tenemos esto listo. Espero de que puedan empezar por en Arduino y tengan ningún problema aquí en el futuro. Le gustó este video? Denle mano para arriba en YouTube, comparte con sus amigos y ayúdenos a llegar a los primeros 5.000 suscriptores que están bien pero bien cerca. Gracias a todos, soy Chepe Carlos de ALSLB. nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!